coordinar cámaras y esas cosas, ver si nos ve o no nos ve, pero ya la estamos escuchando y va a estar tocando en la ciudad de La Plata. Eh, yo soy, además saben, bastante nerd en torno tor tor a la música, espero eh, contenerme o al menos que, que lo que le vaya a preguntar ahora se pueda explicar porque sé que ella también y se ha dedicado mucho a difundir y a archivar y a, y a compartir ...la historia sonora de esta región del continente. Así que primero que nada, bienvenida. Eh, segundo, gracias. Veníamos escuchándote. Siempre es un gusto. Eh, Charo. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias por recibirme. Gracias a vos. Eh, bueno, vas a estar en la ciudad de La Plata. Es siempre una gran excusa para invitar a charlar... Y decía en esto de, de lo nerd y de, de, de la investigación, si se quiere, para traducirlo a algún otro lenguaje, porque entre las distintas notas que estuve chusmeando ¿no? para, para charlar veía que, que estás eh, entre algunas otras cosas, no y además de, de tu música, no impulsando eh, un... Eh, que me encantó, y por eso quiero empezar por acá la, la pregunta, no la fonoteca de, de sonidos... Eh, originarios, algo así era el nombre, ahora se me, se me cerró la página, pero te quiero preguntar de eso primero que nada, porque es como algo que estuve haciendo en pandemia mucho, de investigar y buscar eh, eso, la historia de nuestros propios, o sea, desde las cosas grabadas, ¿no? De nuestro sonido, porque ahora sonaban cosas medio electrónicas y siempre es como como una, eh, no sé, a la, a la gente le, le trata, es más accesible, ¿no? Capaz que hoy escuchar vestido de música electrónica, como, como hiciste vos con tus canciones siempre. Así es. Vos sabés que en pandemia yo creo que hice dos grandes cosas antes de, de empezar con los streaming que hice para Teatro Roma de Llaneda, un streaming que grabé en Estudios El Pie de Alejandro Lerner, eh, y otro para un centro cultural de Escobar. Eh, hice dos cosas, como te comentaba. Una fue ponerme a estudiar online eh, para ser gestora cultural, Pude presentar mi tesis, ya pude recibirme de ser gestora cultural. Esto tiene que ver con, con mi camino de, de periodista, de comunicadora social que, que hice antes de dedicarme de lleno a la música. Y en ese marco también inicié, eh, impulsé la fonoteca del canto originario eh, para el INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Un poco con la idea de ordenar todo ese material que muy pocos quizás tenemos acceso, quizás etnomusicólogos, antropólogos, antropólogas, gente eh, más eh, erudita, por decirlo así, que se dedica a, a brevar y a recabar información sobre nuestro ADN nativo. Y entonces yo dije, estaría bueno que como habitantes de este territorio argentino tengamos a disposición todos y todas eh, ...ese material para enterarnos de qué música ancestral hay sobre nuestro territorio. Entonces fui con esta propuesta al presidente del INAMU, a Diego Boris... ...justo antes de que se cerraran el año pasado eh, todas las compuertas y, y debamos confinarnos... Eh, ...y él aceptó y empezamos con este armado. Yo tengo mucho material en mi casa de 20 años de estar tratando investigando, componiendo en lengua toba, en lengua guaraní, cantos. Eh, tengo mucho material en mi casa y ya tenía como para empezar a armar eh, esa recopilación. ¿Para qué? Para digitalizarlo y en una página web que se estrenará de acá a, a unos años en, en, en la web del INAMU, que haya a disposición, que podamos escuchar eh, ...sin poder bajar, pero sí escuchar, no bajar para no manipular, digamos, ¿no? Pero sí poder escuchar cantos en lengua charrúa, en lengua chaná... ...cantos en lengua huichi, cantos en lengua guaraní... ...cantos en lengua quechua y aymara... ...cantos en lengua huarpe, cantos en lengua tehuelche, en mapuzungún... Y, y, ...y muy entusiasmada porque aparte este año, cuando se abrieron un poquito las compuertas... ...pero lo hicimos por reuniones de Zoom... Eh, se sumaron músicos y referentes de las diferentes comunidades Toba, Huichi, Huarpe, Coya, eh, mapu, Mapuche, eh, Guaraní, se sumaron todos ellos a una mesa, una mesa redonda en donde discutíamos ciertas características que debe tener este armado de la fonoteca, ¿no? Entonces, es lindo porque es una fonoteca que se arma desde eh, los músicos mismos de las comunidades. Y creo que esto es lo valioso, ¿no? Y, y después ese valor agregado de, de que no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, entrando a esta, a esta fonoteca del Inamu, la gente puede enterarse de todo este caudal, este patrimonio musical que hay sobre el territorio argentino. Así que de eso se trata la fonoteca del canto originario, que bueno, van a tener que tener un poquito de paciencia porque, como todos sabemos, el armado de las fonotecas Lleva no meses, sino años a veces en armarse, no hasta ponerse sí. en conocimiento. Pero vamos a paso sostenido eh, armándola y haciéndola, construyéndola. Y es que es un trabajo gigante. A mí me pareció como está buenísimo también ya empezarle a dar a darle difusión, porque también se trata de eso, de ponerse contacto con cada lugar, con cada que, que se empiece a andar la maquinaria. no Y de hecho, en tu eh, faceta musical de los últimos tiempos, también estaba andando de alguna forma en esa en ese ar archivo y construcción, porque, bueno, venís del de disco Legado, donde recuperás canciones de Mercedes Sosa, que también ella recuperó de distintos otros elementos también, otros, otras cantoras, y eh, de la miniserie sobre Aime Painé, justamente hablando del pueblo eh, mapuche y de ese, de ese canto, ¿no? Cómo eh, también me, me sale la pregunta de, llevando haciéndolo tantos años, eh, eso, ahora volver a los escenarios no y volver a, a compartirlo, porque es algo muy fuerte realmente agarrar elementos, algunos tan, tan ocultos, como el caso de, de Aimé, por ejemplo. Exactamente, bueno, eh, Aimé, Soy Aimé, es eh, ahora una, un largometraje que la gente lo puede ver, está a disposición en la plataforma contarcont.ar. Eh, cont eh, vos te registrás en esa plataforma y podés acceder al contenido. Dentro de ese contenido está Soy Aime de la directora Aymara Robera con actores de la Patagonia, donde lo que quisimos fue justamente poner en valor eh, a esta heroína cultural que fue Aime Painé, que en los años 70 ya era una gran visionaria, que siendo sacada de su ruca, de su casa, de su hogar de la Patagonia, se crió. Eh, en el Unsue, que en ese momento eh, por monjas y por curas ¿no? estaba eh, atendido era un orfanato y de grande ella recupera sus cantos en lengua tehuelche y en lengua macuzungún y los canta entonces un poco este largometraje tiene la historia de esta heroína cultural eh, de lo vanguardista que fue porque fue una de las primeras que eh, presentó un proyecto para la educación bilingüe en ese momento no le dieron artículos, se puso eh, en vigencia hace pocos años y, y aprendí también algunos cantos en su lengua que eran los que ella interpretaba. ¿no? Me encargué de estudiar esos cantos. Lo lindo es que la gente lo puede ver en estos momentos eh, gratuitamente en las redes. Y eh, en, en relación a esto también comentarles que está el canto de tiempo, que es eh, nuestro trabajo con Diego Pérez, con Tonolec. Eh, con las comunidades guaraníes, eh, mostrando un poquito esto, ¿no?, cómo es eh, mi laburo, que es ir a las comunidades, ir a los lugares donde ellos están y aprender esos cantos, y después también aprender yo a cantar en esas lenguas, yo soy mujer guaraní, así que para mí es un gran reencuentro con, con mi sangre, y ahora con la Charo esta propuesta de, de expandir el, el canto a Latinoamérica, investigando los ritmos eh, que son propios de cada región, por eso en mi, en mi repertorio de, de este domingo, ahí en el Ópera eh, de La Plata, que hay, hay que decir a la gente que es a las 20 horas, van a ver todo este recorrido, ¿no es cierto? Este camino de, de escuchar ritmos tan típicos de Colombia como la cumbia, que también acá en Argentina se resignifica mucho, este ritmo que es bien tropical, no va a faltar malambos, chacareras, canciones llaneras composiciones mías en, en un 90%, pero también recordando a legado, a ese homenaje a Mercedes Sosa, con canciones de León Gieco, con canciones de Violeta Parra, eh, y, y va a ser un lindo repertorio como para que la gente baile, cante, disfrute, y estoy muy contenta, muy contenta de poder hacer este cierre y volver a La Plata, ¿no? Porque la última vez que estuve fue en el 2019, presentando justamente legado, eh, hay que recordar que Mercedes Sosa tenía esta visión, ¿no? Ella no era compositora, era intérprete, pero ¿qué intérprete, no? Porque elegía a grandes compositores de, de nuestra América Latina también para, para interpretar. Por eso aparecen canciones de León Gieco, de Víctor Heredia, eh, de Violeta Parra, eh, un, vasto, un vasto repertorio... ...donde creo que la gente se va a sentir identificada... ...y sobre todo esto, ¿no? tratar de siempre volver a nuestro folclore... ...resignificándolo con versiones electrónicas... ...con versiones propias, con cantos de autoría propios también. Este domingo ya estamos anticipando un canto de Raíz, La Charo... ...en la Ciudad de La Plata, en el Ópera, estamos al aire de Estación Sur también charlando, eh, bueno, ya dijiste, empezaste a, a contar ¿no? que en el vivo se mete eh, canciones propias con ese trabajo ahí de repertorio, eh, a nivel instrumentos, ¿cómo, cómo está haciendo la, la presentación? Bueno, ya está de alguna forma distendido, se han ampliado bastante ¿no? los cupos de los lugares para que la gente sepa que puede ir eh, con seguridad, eh, eh, eso, en el formato, ¿cómo, ¿cómo estás interpretando esto en vivo? Tengo el formato completo de banda, bien festivo. Eh, Nicolás Rainone, que también es músico de Barbarita Palacios y que también es músico de Gu Gustavo Santolaya Nicolás Rainone va a estar en el bajo. Lucas Elguero percusionista, que también me acompaña desde los tiempos de Tonolec, siempre en mis conciertos en vivo. Va a estar Juan Sardi, que toca los Ronrocos y que tiene también una voz impresionante, me acompaña en coros. Él viene desde Mar del Plata. Va a estar Clarita Lodiglinsky, que es una trompetista de acá de, de Buenos Aires. Las trompetas muy necesarias para las cumbias <ríe> y para los cantos eh, que nos remiten a, a México y a Colombia y a Perú, a esa zona llanera, ¿no es cierto? Eh, y va a estar acompañándome también Mi Amor, Mi Saúl, que significa en lengua con Mi Amor. Eh, Juan Palomino, que es oriundo, es nacido en La Plata, Juan. Hizo toda su carrera de arte ahí en La Plata, aunque después fue a criarse a, a Cusco, ¿no? Pero un, otro local van a tener ahí, que es Juan Palomino, que va a estar recitando durante mi recital eh, algunos poemas de Nicomedes Santa Cruz, refiriéndose a, a los paisajes de América Latina. Y, por supuesto, una gran apertura eh, musical de mi querido amigo y admirado Diego Martés, que nos va a estar regalando su voz tan angelical y sus composiciones tan excelsas. Tremendo, tremenda la, la junta, la invitación y eh, bueno, yo te, te, viste que empecé preguntándote por esto otro de, de, de, de proponer la, la fonoteca, tengo que decir que así como gente está escribiendo ahora ya a la radio, demostrándote el amor, el cariño, lo, la, lo bueno que es tenerte por acá, decir que esto yo lo cuento como como hombre eh, mapuche tehuelche reconocido hace poco porque también cuando empezás a buscar sobre eso que vos mencionás, que es folclore, que nos puede llevar a, eh, no sé, hace poco hablábamos de Cafrune, que también está eh, o sea, podés ir para atrás y encontrar muchas voces como Diego Martes también, que, que compone, que interpreta eh, cómo, o cómo unen no toda esa, como armaste el mapa incluso decir, bueno, la trompeta Colombia es como como ir sumando elementos eh, a, a medida que vas recorriendo el mapa, ¿no? Yo creo que sí, que se trata de, de entender que somos, dentro de este continente, este mestizaje musical y sanguíneo, precioso, eh, eh, afrodescendientes, indígenas, que hemos eh, descendido en mayor o menor grado, ¿no es cierto?, eh, con sangre guaraní, con sangre mapuche, con sangre de Huelche Con Sangre, colla eh, y, y todo eso integrarlo a la música. De hecho, yo toco la maraca, las maracas que son los maracones, que son tan típicos de, de las cumbias, toco un cuatro venezolano. Entonces, es ir entendiendo a través de la música que somos ese hermoso entrelazado de culturas, eh, que venimos de esas diferentes sangres, ¿no? Y en mis cumbias, en mis canciones llaneras en mi forma de cantar, está eh, todo incluido, está todo inmerso, ¿no? Esos, esos ritmos, esas sonoridades, y, y creo que es, eh, ¿qué sentimos sentirnos en la diversidad? Y en la diversidad sentir esa riqueza cultural que somos, y en esa riqueza empoderarnos también, ¿no? Como como latinoamericanos, como esta mezcla de sangres de inmigrantes europeos que también vinieron eh, a poblar este territorio y que por ahí no tuvieron nada que ver con con toda la opresión que sobre los pueblos originarios se hizo y sin embargo sí eh, vinieron a contribuir desde la cultura, desde los ritmos, desde su cosmovisión. Así que es un poco desde ese amor y desde esa mirada ofrecer un repertorio rico variado, eh, floral, bailable, cantable para toda la gente que nos va a estar acompañando seguramente ahí en el ópera este, este domingo Está, Yo estoy muy contento de charlar, de compartir ese espíritu eh, porque también tu música es referencia siempre que algún programa o alguien acá las noticias ¿no? nos llevan hacia esos territorios siempre aparece, sea tonolex, sea... Eh, de, con nombre propio, ¿no? colaboraciones donde también has estado. Y este año también han salido algunos simples, ¿no? Algunas canciones. Está en camino, a, a la par, bueno, ya contamos, estabas con esta, y, estas investigaciones, ¿no? Y doctorados y, y cuestiones, pero ¿hay un camino, un disco eh, o el, el simple, que también es como una herramienta, ¿no? Muy de la época, también eh, se vienen más cosas por ahí. Así es. Hay un disco que se viene, que seguramente lo estrenaré en marzo del año que viene, eh, que lo estoy produciendo íntegramente con Lucio Mantel, un músico que es exquisito en sus arreglos, admirado. Él también admira a esa vertiente electrónica eh, que yo admiro como Björk, ¿no es cierto? Tiene esos sonidos electrónicos, paisajes sonoros divinos. Y hemos estrenado eh, Pausado Viene el Amor, este año, que la gente lo puede escuchar en las plataformas digitales, Hemos estrenado Pajarito, que tiene gran eh, labor percusiva de Lucas Elguero, eh, y hemos estrenado hace días nomás esta cumbia maravillosa eh, llamada Caña y Tambor, eh, que la canto con Ivonne Guzmán de la Delio Valdés, y también la he grabado con, con todos los trompetistas eh, de la Delio. Así que bueno, se las recomiendo, ojalá la podamos... La podamos escuchar y, y va a ser, y, y todas estas canciones van a estar, por supuesto, en el concierto de, de este domingo en el Ópera, todos estos, estos estrenos. Genial, sí, hoy abrimos, antes de enganchar la conexión, sonó ese estreno con la Delio, está girando ya en las redes y se viene a la Ciudad de la Plata este domingo, como decimos, Charo, te, te queremos dejar con un gran, un gran abrazo, como siempre, que claro. sigan esos nexos y esas... Eh, grabaciones y todo, todo está siendo, eh, se nota el aporte acá, lo, lo vemos, distintas generaciones, distintos programas, así que tiene que seguir y más gente también sumarse, ¿no? Eh, porque ya está, ya está incluida ahí. <risa> así es, yo te agradezco a vos la entrevista y espero a todos los amigos, a la gente de La Plata que, que tanto quiere, que tanto quiere, que yo sé que tanto me quieren. Eh, este domingo ahí, las entraditas. Eh, son accesibles, las pueden adquirir por Live Pass, eh, o si están ahí, que seguramente quien está escuchando está con su celular en mano, agarren su celular, vayan a su Instagram, pongan la chara oficial, y ahí vas a ver que cuando aparece mi carita, ahí abajo apretás un clic, y eso te envía a que veas todos mis conciertos que tengo, y a comprar las entraditas. Así que para mí va a ser un gusto enorme, enorme, retornar a mi esta otra casa que es La Plata. Y agradecer también a Alexis Túnez Amadeo que, que me pudo brindar este hermoso espacio para estar por primera vez, va a ser la primera vez que esté en este espacio, ¿eh? en el Ópera. Así que esperamos que, que sea un lindo y alegre debut mío de la Charo allí. En, en el teatro, en el ópera. Va a estar bueno porque además vienen haciendo una agenda muy, muy pareja en torno a también estos sonidos folclóricos, gente que nunca había tocado ahí está llegando y quienes van, el público también. Eh, haciéndose, hermanos, luego de toda esta temporada de pandemia Que igual eh, cualquier lugar es, es rehermanarse también Así que ojalá pronto volvamos a hablar Entonces ya, ya a, más o menos anticipaste en marzo eh, con disco nuevo Seguro que te traiga de vuelta y estaremos hablando acá en Estación Sur Seguramente así será, todo enero voy a estar en Cosquín Porque estoy eh, como jurado en, en música en el pre Y el 25 de enero también estoy ahí eh, cantando en el escenario mayor con, va a estar ese día de programación Víctor Heredia, Nahuel Benici, Abel Pintos, Lucía Ceresani, así que estoy muy, muy feliz, ocupada, atareada y, y bueno, recibiendo ¿no? esta emoción que es encontrarse con la gente en los escenarios. <risas> tremendo, tremendo, y Cosquín sí es como el, eso, el encuentro más grande que podemos encontrar. Eh... Eh, valga la redundancia, ¿no? Así que, bueno, entonces nos vamos a escuchar ahora tu música, te agradecemos, y es pensando en este domingo en La Plata, y después, sí, si alguien le pinta peregrinar a Cosquín, acá en La Plata hay gente de todos lados, así que capaz que alguien lo agarra justo a la vuelta, o si no, en todos lados podemos estar. Así es, seguramente nos estaremos viendo ahí nomás, o a la vuelta de cada esquina, ¿eh? Donde haya música, ahí estaremos. <risa> así charlamos con la Charo al aire de Tren para Poco se viene en vivo este domingo lo decíamos, es fácil el acceso de entrada vamos a escuchar de toda esa variante de hecho ya sonó el tema con la Delio escuchamos interpretando a eh, Violeta Parra vía Mercedes Sosa, no en uno de sus últimos discos vamos a ir un poco más atrás con Tonolec pero más arriba también en algo que creo que puede cantar toda la gente por ahí en sus casas para que volví.